En otro sartén, sella el filete de salmón. Móntalo en un plato con ensalada y las supremas de naranja y toronja.